Amigos míos, sean bienvenidos a la simulación de Canal 49 como cada sábado, ya saben que ahora son los sábados. Estamos aquí, nos vamos a enfrentar contra nuestro rival, nuestro rival en el draft, señores, los Jets de Nueva York, que ya no se sabe si si nos jugaron Chueco, si Salesi hizo acuerdo con Shanahan. Eh, ay, La verdad es que creo que... De, de, de, de. Los Jets, si se llevan a Zach Wilson, creo que nos hicieron la malobra. O no sé si los Niners se fueron por Fields, no lo sé. Pero vamos a demostrarle al señor Zach Wilson. Este... Pues a dónde se va a ir a meter. Bueno, voy a intentar demostrarle al señor Zach Wilson a dónde se va a ir a meter. Y viene aquí Richie James que sale hasta la Yarda de 25. Desde ahí empezará el primer drive de los 49ers, perdón. De los 49ers. Eh, primero oportunidad 10 yardas por avanzar. Desde la yarda 25. Viene la correa con Raim Monster. Ahí está, rompe el hueco. Se está escapando. Se está... Oh, hasta la yarda 39. Fueron 14 yarditas en el primer acarreo. Ahí nomás. 15 yarditas, perdón, de Raheem Monster. Primero oportunidad 10 yardas por avanzar nuevamente. Desde la yarda 39 ahora. Eh, formación pesada del lado derecho. Con el fullback y el ala cerrada Y ahí hacen el engaño con Monster Viene el pase rápidamente aquí ¡Oh! Y la leyeron muy bien Ahí va el, el, el pase pantalla con Kiro Pero la leyeron muy bien los Jets Segunda oportunidad, 13 yardas por avanzar Perdimos 13, perdimos 3 yardas Viene Garoppolo, viene aquí el pase nuevamente Ahí está George Kiro, ahora sí ah, no. ¿Qué vole? no, que no Tercera oportunidad y pulgadas para el primero y 10 Vamos con el señor ¡Oh no, Yush, me lo pararon Va a ser cuarta y una, no la vamos a jugar. Está, vienen los disparos, ya los vi, vienen todos los disparos de los Jets. Se van a lanzar con toda la banda, pero vamos a buscar rápidamente a las directores del drag, ya sea con Dweely o con, o, con, o con Kittle. Y vamos a hacer las indicaciones pertinentes. Vienen, de ahí vienen las cargas rápido. Ahí está, solito. Vámonos, vámonos, Kittle. Viene a la 30, repunto al club, viene a la 15, a la 20, se está escapando. La viene a la 5. A la... Ay, no. Primero y se salió en la yarda. Uno en la yarda uno, señores Eso era, ver, a touchdown A mover las cadenas, vean ahí a, Vean ahí rápidamente, Kira la aguantó Que okay, aguantó el golpe y Kira se escapó Rompe ahí un tacleo, puja Y en la yarda uno, será touchdown Ok, primera oportunidad 10 yardas por la así ah, se salió en la cuatro Perdón, en la cuatro viene aquí Monster, Monster viene a la Rompe, touchdown Touchdown 49ers, touchdown Rahim Monster Por la vía terrestre Anotación en el primer drive de los 49ers sobre los Jets de Nueva York. Que, que pues no se le ve mucho, no se les ve mucho a la defensa. Vean ahí contra uno, contra dos. Monster rompiendo los, los bloqueos. Ahí lo soltó, lo soltó Burn Llegó a la asistir y ahí está. Se metió Raheem Monster, touchdown. 49ers, viene el extra de Robbie Gold. Que es bueno el señor Robbie Gold, es automático. 7 a 0. San Francisco sobre los Jets con 3-22 en el primer cuarto. Viene aquí el regreso. Y no, no va a salir empezar el primer drive desde, desde la yarda 25 El señor Sandardol, que ya lo corrieron de los Jets Ahora está con las Panteras de Carolina Pero vamos a ver por qué lo corrieron de los Jets Ahí viene, el. ahí está Por ese tipo de cosas, lo dieron de baja de los Jets Bueno, además de que tenía un coach nefasto como Adam Gase. Pero bueno, segundo y ya las por avanzar Se la entregan aquí a Johnson Johnson, a la, hasta la yarda no, sí, a las 35, primero y 10 10 yardas en el primer acarreo de los Jets vienen aquí con doble a la cerrada Los, los Jets, viene Frank Gore, Frank Gore Nuestro queridísimo Frank Gore, jalando, jalando 9 yardas Frank Gore Hasta que llegó ahí el jacuzzi Tardy Fred Warner Segunda oportunidad, una yarda por avanzar Sherman se pega A su receptor Viene aquí Darnold, Darnold buscando, viene el pase pantalla, nos agarraron, no había nadie, vamos, y ahí va Johnson, Johnson se sale en la yarda, en la yarda 39 del territorio ya de los Diners, está moviendo bien su drive de los Jets, formación abierta, un solo hombre dado, del lado izquierdo a Darnold, viene aquí Sam Darnold, Darnold, y le llegaron, bien, le llegaron, ¿quién fue? Ari Garcet, Ari bien, la captura, ahí estuvo, 6 yardas atrás, segunda y 16 Segunda oportunidad, 16 yardas por avanzar para los Jets en la yarda 45 de nuestro territorio. Viene aquí se la entregan a Johnson. Oh, Johnson rompe el tacleo bien, corrió bien. ¿Me están corriendo bien los Jets? Creo que sí me están corriendo bien los Jets. Tercera y siete. No es tan corto, no es tan largo, pero es, es tercera y siete. Es complicado para los Jets. Viene aquí Darnold, viene el pase. Y es interceptado. Interceptado a la doble cobertura. Viene Jimmy Ward, se está escapando a la... Oh, está a la 35. Bien robado el balón a la 36 de los, del propio territorio. Jimmy Ward leyó bien. Leyó bien, estamos en el cover 2. Leyó excelente el pase. Interceptado. Y viene el segundo drag de los 49ers. Que hasta el momento están controlando las acciones. La ofensiva de los Jets estaba moviendo bien. No lo puedo negar. Pero vino la jugada grande. Viene aquí la jet sweep con, con, con Divo Samuel. Divo Samuel rompe un tacleo. Y sacó unas 6 unas seis yardas. Y seis segunda y cuatro por avanzar. Viene. Llama al hombre, viene la corrida por fuera. Viene Monster, Monster, vienen los bloqueos. McClinchy se quedó ahí. Monster no se paró. ¡Ay, rompió dos tacleos! Rompió, rompió dos tacleos! Monster es excelente, pero hasta aquí, señores. Llegó las acciones del primer cuarto. San Francisco 7 a 0 sobre los Jets de Nueva York. Eh, ahí está mostrándole a Zach Wilson cuál debería ser su decisión. Eh, ¿A qué equipo le convendría más irse? Viene aquí el pase panto oh, ¡Ay, no! No me pararon. Tercera y tres. Viene cuarta y tres. Vamos a jugarnos la cuarta y tres. Nuevamente una cuarta que vamos a tener que jugar. Viene aquí. No vienen los disparos. Pero ahí tiene rápidamente en el drag. A George Hill. Hoy lo trompican. Y. Pero es primero y diez. En la yarda 47. Ya del territorio de los Jets. Eh, formación pesada. Viene aquí Monster. Monster Dan. hoy oh, no. No me están dejando correr. Los Jets no me están dejando correr, traen buena defensa contra la corrida. Yo creo que eso fue lo que fue lo que vio Saleh para irse con ellos. Viene aquí, Monster no, no nada. ¿A dónde? No, no. Por tierra, nada, señores. Tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar. No he ganado absolutamente nada por tierra. Viene aquí Garoppolo. Garoppolo está buscando. Viene el pase ahí rápido. Ay, oh, defendido. Contigo Samuel, ni modo. Vamos a tener que despejar. No recuerdo fue, cuándo fue la última vez que despejé en una simulación. Ustedes recuerden aquí bien chiquita. Lo bien tacleado. Recuerdenme cuando fue la última vez que despejé los números de Darnold Número de 3, 17 yardas, una intercepción Así de malo Sam Darnold Es que esa línea ofensiva de los Jets Debo decir que apesta Y es que le llegó muy rápido Y todos le llegaban muy rápido a Darnold Así Isaac Wilson no va a poder hacer nada Vean, ahí está otra, nuevamente correteado Y a nadie, la presión le llegaba Segundo por 10 yardas por avanzar Sam Darnold haciendo lo que puede Con esta bola de, de bultos que tiene ahí Tratándolo de proteger bien el pase rápidamente Con el ala cerrada hasta la yarda 33, primero y 10. Primero, no, sí, 33, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Gemelos de ambos lados, viene el pase rápidamente nuevamente con el ala cerrada. Que pelea, pelea, uy, Peleó bien, sacó bastantes yardas, 7 yardas, segunda oportunidad, 3 yardas por avanzar. Johnson da al lado de Darnold, viene Darnold, a él se la entrega por el centro solito, no, no había nadie. Y esto es primero y 10. está moviendo nuevamente, viene el drive de los Jets. Llevan 3 acarreos, 31 yardas. promediando 10.3 yardas por acarreo. Primero, ruta 10 yardas para avanzar. Viene aquí, se la entregan a Frank Gore. Frank Gore. Oh, nada, no mucho. Ah, me quejo, es que quiero a Frank Gore, pero ok. Segunda y 7 por avanzar. Me traicionó el corazón. Segunda y 7. Viene aquí, se la entregan a Johnson. Johnson, nada. Nada, se quedó a 2 yards. Pausa de los 2 minutos, señores. se Está acabando el medio tiempo. Pausa de los 2 minutos. San Francisco con una raquítica ventaja de 7 a 0 sobre los Jets. Se están poniendo... Rudos los Jets, no me la esperaba, pero bueno, tercero por tener no dos yardas por avanzar, bien el disparo, bien, ahí está, vámonos, ¿quién fue? Dee Ford, Ford la captura, ni la vieron venir los Jets, Dee Ford disparó y vean a Darnold trataba de correr por su vida, ¿a dónde? ¿a dónde? y lo sacamos hasta de territorio de gol de campo, vean Dee Ford, bien, bien, bien Dee Ford, le estamos pegando a diestra y siniestra a Sam Darnold, ahí te vas a ir a meter Zach Wilson, Zach Wilson Ahí te vas a ir a meter Si escoges irte con los Jets O si los Jets ya te escogieron Así que abusado Hace ocho días ya demostramos que ¿A dónde se va a ir a meter? Trevor Lawrence Ahora Zach Wilson híjole. <ríe> Vean, Monster no estoy corriendo mucho Cinco, cinco carreras, 19 yardas Viene el pase pantalla con él Rahim Monster de aquí Jala, jala, jala Y no sé si se logró el primero y diez sí, Primero de oportunidad de yards por Con ese último esfuerzo Jugadas en serie Queda menos de un minuto, viene Garópolo con formación de Bunch Un solo hombre del lado derecho Viene, viene Garópolo sale sale Rolando, sale Rolando ahí Lo va a buscar, lo va a buscar y es ¡Completo! ¡Qué atrapadón de Trent Taylor! A una mano, tiempo fuera Tiempo fuera, atrapadota de Trent Taylor Ahí a una mano, primero y diez Estamos moviendo bien el balón, vamos a ver si podemos sacar algo de puntos Antes de irnos al descanso Tenemos todavía dos tiempos fuera, después de ese que pedimos Viene Garópolo Garópolo viene el pase rápidamente Aquí otra vez lo agarraron y hay que pedir tiempo fuera se nos está acabando el tiempo se nos está acabando el tiempo y no hay mucha ventaja y los Jets van a recibir así que ahí les encargo segunda y trece segunda y trece perdimos yardas estamos todavía en nuestro territorio en la 43 de nuestro territorio Solamente nos queda un tiempo fuera, viene Garopolo aquí, busca el pase y es que sí, lo dejaron solito, solito Monster, vámonos a la 10, a la 5, touchdown, touchdown 49ers, touchdown Rahim Monster, su segundo touchdown de la tarde, uno por tierra, este por aire, lo dejaron solito, vieron cómo lo abrí del lado derecho el backer no se votó y dije, ahí está, ahí está, solito, vámonos, vámonos. Pensé que sí se iba a votar el safety no, lo dejaron solo, vámonos. Al final ahí no sé qué payasada quise hacer y me taquearon, pero touchdown, 49ers. Nos vamos con otros 7 puntos de ventaja al medio tiempo, que son oxígeno puro porque ellos van a recibir, así que... Oh, si nos hicieran algo, no nos empatan. 16 segundos y viene el kickoff. Y los Jets, no sé si van a salir. No creo que vayan a salir. No, una rodilla al suelo. Y desde la yarda 25. Me parece que Darnold ya intentará muy poco. Bueno, no sé, tiene dos. todavía tres tiempos fuera. Se la entregan aquí a Frank Gore. Frank Gore por el centro rompe un tacleo. Bien, primero y 10. Primero y 10 Gore. Gore todavía tiene oxígeno. Vean, y ahora sí. 11 segundos. Todavía tienen dos tiempos fuera. Están en su propia yarda, 36. Viene aquí. ¿A dónde? fútbol ¡Fumball! ¡Fumble! ¡Corre! Mira ¡Ahí está! ¿Quién fue? ¡De Ford! Ford ¡De Ford! ¡Provoca el golpe! ¡Provoca el fútbol Y lo recupera. De Ford dando un juegazo. Ojalá. Que regresara de esta forma. De Ford, imagínense lo que puede ser la rotación con De Ford y Ebucam. Y, y, y Armset. Bueno, Armset ya saben que no soy fan. Pero Mosa y Kinlow. Y Kilo, lo espero que este año sí me sorprenda. Porque su primer año, su año de novato, me decepcionó muchísimo. Pero esta frontal de San Francisco, si vi Ford juega así, imagínense: 17 a 0 con el gol de campo de Robbie Gold en automático. San Francisco, de pensar que me iba a ir arriba, eh, al medio tiempo con 7 puntos de ventaja. Ya son 17 y solamente les dejé 2 segundos. No van a salir a ningún lado. Rodí al suelo. Y yo creo que sí, ya solamente pondrán una rodilla al suelo y nos vamos a ir al descanso del medio tiempo. Rodilla al suelo, el señor Danda, Sam Darnold, San Francisco y los Jets midiéndose. San Francisco, la diferencia es que Sam Darnold y los Jets de Nueva York no tienen absolutamente nada de línea. Yo apostaba a que los Jets iban a ir por Penny Sewell o Rashan Slater. Hicieron este trade con las Panteras y ahora ya se amolaron porque van a tener que ir por un coreback. Y un, el coreback que llegue sin línea Espero yo, de verdad, que no corra la suerte de Joe Burrow Porque le van a pegar, le van a pegar hasta con el sartén Viene aquí Sam Darnold, vean ahí un poco de acción vean, vean, vean, lo que ha sido, vean, vean de lo que les hablo Vean lo que ha sido la, la tarde para Sam Darnold Así que, uh, señor Sam Wilson, vean nomás lo que le va a tocar De ese tamaño le va a tocar Ok, primero por dar 10 yardas por avanzar Empiezan las acciones de la segunda mitad hacia el engaño con Frank Gore. Darnold ah, con él va, con Frank Gore y ahí está quitar Llegó rápidamente, solamente sacó 4 yardas. Segunda oportunidad, 6 yardas puede avanzar para los Jets. Tiene un solo hombre a su lado, Jam Darnold, que es Johnson. Viene Darnold, viene el pase rápidamente con el ala cerrada y... Sí, sí llegó al primer 10. Sí, llegaron al primer 10. La verdad es que las ofensivas de los Jets se han movido bien. Al final los he alcanzado de tener... Les intercepté y, y los hice despejar, pues se han movido bien. Ahí viene el, el, el corte ahí de, el corte de Frank Gore. Es que Frank Gore todavía tiene oxígeno. Ojalá pudiera llegar. Ya lo veo muy difícil, pero me hubiera encantado verlo en San Francisco este año. Viene aquí la jugada de draw. O medio draw con el engaño. Y se la entrega Johnson. Johnson nuevamente me gana ya están corriendo muy bien los Jets. Algo tengo que hacer. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Viene aquí. Darnold, Darnold. ¡Fumble! fumble nuevamente. ¡Ay oh, No, la agarró. quien Frank Gordon. Oh, y otra vez fue D4. d Siendo el jugador del partido. Ya lleva estos golpes. Dos fumbles recupera. Tres fumbles forzados y uno recuperado. Ford jugando bestial. Segunda y 22. Viene el pase rápidamente aquí. ¿Con quién? Con su alas no con su receptor de 82. Es, es, es Crowder, creo. Sí. Tercera y 21, señores. Tercera y 21. Larguísimo para los Jets. Larguísimo para la bien busca aquí el pase rápidamente con el ala cerrada y no lo logró. Va a ser cuarta y, y 13 yardas por avanzar. Muy lejos van a tener que despejar, entregar el balón nuevamente a los Jets. Mi defensiva cerrándose, cerrándose muy bien. Viene el despeje y no, salió, salió de touchback. Vamos a salir desde la yarda 20. Aquí viene Jimmy Garoppolo, sus números 8 de 10 completos, 145 yardas un touchdown. Números decentes, números este... Eh... Números no muy espectaculares, pero está ayudando a ganar. Es que viene el Kittle. Pésimo bloqueo de ahí. ¿De quién fue? De Compton. Se le quedó viendo y lo detuvieron a Raheem Monster. No estoy generando nada por tierra, señores. Segunda oportunidad, 10 yardas para avanzar. Gemelos del lado izquierdo. El ala cerrada del lado derecho. Que es George Kittle. Viene Garoppolo. Hace el engaño con Raheem Monster. Viene, viene, ahí. Flotadito con quién? ¿Con, con George Kittle, vámonos. Vámonos, está escapando a la 30. Bien, que pase. 53 yardas. Más o menos. ¿Cuántas yardas fueron? Así como 50, 50 y cacho a mover las cadenas. Vean qué pase ahí. Esquinadito, vean. Por encima del linebacker solito. Alcanza a mantener el equilibrio. George Kittle y se escapa otras 30 yardotas. los yards after catch, bros. Funcionando. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Llama aquí a... El engaño de la Jet Sweep se la entregan a McKinnon. McKinnon no logró mucho. Me parece que una yarda. Tal vez dos yardas. Segunda y ocho por avanzar. Trips del lado izquierdo. Un solo hombre al lado de, de Garópolo. Eh, vamos a ver. Uf, cambiamos la formación. Están en cobertura de personal. Vamos a correr, les Dejaron solo ahí el centro. Vamos a cambiárselas. Ahora trips del lado derecho. Se la entrega McKinnon, McKinnon por el centro está el huecos. La dudó mucho y se corte. Me quitó. pude haber llegado al primer diez. Ok, tercera oportunidad, tres yardas por avanzar. Tercera oportunidad, tres yardas por avanzar. Vamos a ver, a ver si aquí podemos. Dos hombres de lado derecho, dos hombres del lado izquierdo. Viene el pase rápidamente al centro. Ahí está con Divo Samuel. Bien, bien, Divo Samuel a la yarda 8. Se acabó el tercer cuarto, señores. Nada para nadie en este tercer cuarto. Una primera mitad dominada por los Niners. Tercer cuarto parejo, pero ya estamos amenazando con ponerle más puntos al marcador. Primer gol, primer gol en la yarda 7 viene aquí Monster nos sacó mucho. Está muy bien la defensa contra la corrida de los Jets, ¿eh? no sé si ya se dieron cuenta, pero es muy buena. La verdad es conocía esa faceta de la defensa de los Jets. Viene aquí nuevamente Monster, Monster. ¡Ay, ¡Oh, no! Otra vez lo frenaron en la yarda 4. Tercera y gol en la yarda 4. Vamos a ver si podemos sacar aquí. No, no. no. Ay, no, no! corre. Ah No, ay, no, no, no no. Me tardé en decidir Estaba cubierto todo, no había nada en el centro Que es donde pude haber tirado Vamos a conformarnos con tres Robbie Gold nuevamente Es bueno, no, es, no, no he usado mucho Robbie Gold En los juegos anteriores, ahora sí La verdad es que los Jets me han sorprendido Su defensa me ha sorprendido Su línea ofensiva, no, yo sé que es malísima Y nuevamente el señor Zach Wilson Ya vio, ya se dio cuenta dónde se va a ir a meter, bueno Ahí le encargo. Sale aquí el, el regresador de los, de los, de los Jets. Eh, ¿Qué es? Que Billard me parece. No sé cómo se llama. Ok, Primero da 10 yardas para avanzar. En la yarda 23. Desde la yarda 23 saldrán los Jets. Darnold se echa para atrás. Busca ahí rápidamente. Oh, y ¡Se fue! Y ¡Se fue en banda mi linebacker! Y sacó más yardas. Hasta la yarda 44. Fueron 22 yardas. De ese, yardas después de la, de la recepción fueron 22 yardas totales. Y se mueve bien esa ofensiva. O al menos en esta jugada, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, viene el pase pantalla. Aquí con, con Johnson. Johnson. Oh, A ya la yarda 49. Ya del territorio Niner. Segunda oportunidad, 3 yardas por avanzar. Los Jets buscando al menos meterlos de la honra. Viene el pase aquí rápidamente con Johnson. Y nuevamente primero y 10. Ahí en la orilla. En el pase al flat. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Gemelos del lado derecho. De izquierdo, perdón. Viene, viene. Viene aquí el pase rápido de. Darnold y ahí estuvo aquí en Drew Greenlow. Bien defendido, segunda oportunidad, cuatro yardas por avanzar, ya están en la 33 de mi territorio. Miren aquí Darnold, Darnold le llegan, le llegan. ¡Fumble! ¡Fumble! ¡La recuperaron los Jets! Nick Bosa! Nick Bosa, vean, pegándole a Darnold. No sé cuántos golpes le hemos dado a Darnold el día de hoy, señores, pero híjoles, que esta línea de los Jets es mala, lo que le sigue. Ahí está, vean, sí provocaba el fumble. Nick Bosa, vean, lo provocó con el golpe, pero la recuperó este 77 gordo de los Jets. Ok, tercera y cinco Tercero por 5 cinco y por avanzar los Jets Ya aquí se la van a jugar hasta en cuarta Viene Darnold, Darnold busca el pase Bien defendido, Drew Greenlow ¿A dónde? Cuarta y cinco, se la van a tener que jugar Se la van a tener que jugar los Jets Viene Darnold, Darnold, Darnold viene el pase ¡Ay! ¡Oh! Casi interceptado, casi interceptado Ahí creo, ¿quién era? Me parece que fue Kevin Williams o ¿quién fue Fred Warner? No A ver, denegado, de vean Oh, si sí era con Williams, bien, bien, bien defendido, bien defendido los paramos. 10 de 12 para Garoppolo, 210 yardas, un touchdown. Números bastante buenos para un coreback en un sistema en el que predomina el ataque terrestre. Aunque hoy no hemos corrido mucho, pero bueno. Primera oportunidad, 10 yardas para avanzar en la yarda 34 de nuestro territorio. Aquí ya se trata de bajar la reloj y tratar de correr con el ovoide. Viene Raheem Monster, bien. Con esto vamos a llegar a la pausa de los dos minutos pausa de los dos minutos señores 20 a 0 San Francisco sobre los Jets esto ya está más que cocinado solamente vamos a intentar a ver si podemos meter un poquito más, está muy pobretón el, el, el, el, el, el, el marcador y hoy oh, le pegaron al Garo, pero, pero logró sacar el pase con Ross Willey Vean qué temple de Jimmy Garoppolo en esta jugada. Primera oportunidad de Yaras por avanzar, 1'37 y corre el reloj. Viene el pase pantalla. El pase pantalla, no, se cerraron todos, no había, no había quien. Garoppolo donde tiene hoy le pegaron. Sí, No había quien, se, se rompió la jugada por completo. Buena defensa de los Jets. A lo mejor por eso Sale, insisto, se fue para allá. No sé si sea buena la de los Jets, pero bueno, ahí aquí se le ven cosas buenas. Viene el pase rápidamente con Divo Samuel. A la yarda 49 de nuestro propio territorio. Tercera oportunidad, 7 yardas por avanzar. Viene Jimmy G. Viene el pase. Drag rápidamente con Kira. Con... Ahí está. Primero y 10, señores. Primero y 10. Y pedimos un tiempecito fuera. Porque queremos ver si podemos sacar puntos. Antes de que se acaben las acciones. En la yarda 41, ya de los Jets viene Garoppolo. Garoppolo está buscando receptor. Viene el pato. ah no! ¡Qué error! ¡Qué error! Lo sabía que estaba cubierto y no sé por qué. Lo tiré ahí No sé si les ha pasado que quieren apretar un botón Y terminan apretando otro Y aquí Hall oh, Nos intercepta oh, Quería apretar un botón y apreté otro Error, error, garrafal mío No le puedo echar la culpa a Garópolo Se me cruzaron los dedos, se me cruzaron los botones Ni modo Intercepción de los Jets Y todo tienen 26 segundotes Vamos a ver si pueden sacar algo Viene aquí el pase rápidamente a la, a la, a la zona del flat Ahí Sherman el azotón Pide su primer tiempo fuera a los Jets Segunda oportunidad, 5 yardas por avanzar. Sam Darnold en los controles. Eh, busca ahí dentro de la bolsa, no se mueve mucho. Aguanta, aguanta, viene el pato. Ay, no puede ser completo con Jamison Crowder. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar ya en la yarda 39 de nuestro territorio. Está moviendo otra vez bien la, la ofensiva de los Jets. Les queda poco tiempo, 12 segundos, 11, 10. Demasiado tiempo a Darnold y solo, lo encontró solo en el centro. No puede ser, creo que fue para Shot Perryman. Quedan 6 segundos, señores. 6 segundos. Primero brutal 10 yards por avanzar. Viene Darno, Le van a llegar. No. Sale corriendo. Va corriendo. Ay, no. Solito. El, ay, sí metieron. No pensé que los iba a dejar en zapato, No recuerdo si en algún juego he, he dejado en blanco a alguien. Recuerden ustedes si he dejado en blanco a algún contrincante. Pero creo que esta iba a ser la primera vez. Y no. Me metieron la de la honra. El extra es bueno. 20 a 6 al marcador. Ya ni siquiera van a patear corto. Con... Un segundo, vamos a, vamos a intentar algo, vamos a intentar el, el, el Ave María, son muchísimas yardas, pero vamos a intentar la jugada acá, el milagro es el reloj en ceros, esto es la última jugada, lo suelta el brazo, me llegaba el golpe y no, a nadie se acabó, señores, se acabaron las acciones, San Francisco se levanta. Eh, una segunda mitad, la verdad, no muy buena de mi parte. Solamente metí tres puntos. La primera mitad la dominé, la segunda mitad la dominaron los Jets. O no la dominaron, pero pues jugaron mejor. O creo yo. Error de garópolo error mío. Error mío. Pero bueno, el punto es este. Zach Wilson si es seleccionado por los Jets se va a ir a meter al, al, al, al callejón de los trancazos, le van a pegar por todos lados y yo no sé si va a salir vivo de la temporada 2021. Si agarraron a Justin Fields todavía con las piernas se podría escapar por, por muchos lados. Así que ojalá que los Jets agarren a Justin Fields y los Niners a Zach Wilson. Vean ahí las estadísticas. 224 yardas por aire, 39 por tierra. No me dejaron correr. Buena defensa de los Jets. Nos vemos el lunes para el podcast, señores. Cuídense mucho. Les mando un abrazote a todos y ya lo saben, Go Niners.